hola qué tal mi gente en este video vamos a ver cómo se hace una sangría la sangría normal y vamos a ver cómo se hace la sangría francesa una sangría no es más que un espacio que se hace eh, en el borde superior aquí yo tengo un texto cualquiera el primer párrafo tiene sang eh, sangría y el segundo no tiene sangría si yo quiero ponerle sangría al segundo párrafo simplemente doy un clic antes de la primera letra y presiono la tecla tab ya si quiero el tercer párrafo, le doy la tecla TAP. Así se hace, simple y sencillo. La otra forma de hacer una sangría, simplemente seleccionamos el párrafo, le damos clic derecho y donde dice párrafo, selecciono y aquí entonces yo modifico y digo si quiero una sangría de la primera línea o si quiero una sangría del tipo francesa. Entonces vamos a decir que por ahora queremos una sangría de la primera línea. Y queremos el espacio a 1.25 Aquí simplemente lo modificamos Lo ponemos más grande, más pequeño, etcétera Y ahí tengo la sangría De manera que si yo quiero echar más de adelante Simplemente sombreo, clic derecho, párrafo Aumento aquí, vamos a ponerle 5 Que obviamente no se usa Pero para ver el ejemplo Fíjense cómo está el espacio Nos devolvemos Ahora vamos a ver cómo se hace la sangría francesa Simplemente seleccionamos el párrafo que tenemos y clic derecho párrafo y aquí donde dice sangría seleccionamos fíjense que dice de primera línea sangría francesa le damos a aceptar ahí tenemos la sangría francesa si se fijan la diferencia es que la primera línea tiene sus extremos normales y luego todas las demás líneas del párrafo empiezan en un espacio más adelante entonces simplemente si yo quiero modificar esa distancia le doy a párrafo otra vez y vengo aquí donde dice sangría francesa y le pongo un número mayor, un número menor, de manera que vamos a ponerle 5 otra vez. ya Entonces, la sangría francesa se utiliza mucho en las referencias bibli bibliográficas de cualquier trabajo. Aquí yo tengo una monografía y la monografía, cada tesis, está puesta de manera en forma de sangría francesa. Simplemente, ¿verdad? ¿Verdad? Teníamos el párrafo normal, le dimos clic derecho, párrafo, sangría francesa de 1.25. Si yo le doy a ninguno, por ejemplo, ninguna sangría, fíjense cómo me vuelve el texto normal. Vuelvo de nuevo, párrafo, párrafo, le doy sangría francesa, regularmente se queda en 1.25 centímetros, aceptar y ahí tengo ya mi párrafo. En sangría en francesa. Así que espero que le haya ayudado este video. No olviden suscribirse y darle a like.